Si no viste alcanzar ese back 110 que hay ahí, que tengo que hacer algo muy, pero muy importante. ¿Qué tengo que hacer hoy? Ah, ahora vamos a ver. Una sorpresa. ¿Te paso entonces? Muy bien. Bueno, un back 110, un sobre misterioso. Y vamos a hacer... ...apertura de algo que mandó un nuevo y gran amigo. ¡Tachán! Ramiro Campodónico, Orar es recordar. Ramiro es uno de los principales músicos, pianistas del país, compositor y periodista cultural en Radio Grote. Después voy a ver toda la data, lo tienen abajo en la descripción. Pero lo importante, mirá ¿no, mi qué hermoso libro. Mira, acá está Ramiro, ¿eh? Orar es recordar. Acá está toda, toda la biografía de Ramiro en la solapa una... ¿sabés cómo dice? Contracubierta. Ah, sí, ¿viste? sí. Viste que no existe contratapa No, la prueba en contratapa drive, no, existe, no, no existe. Impresionante. Pero sí. ojo, tendrían que sumarla. Sí, claro. La contratapa parece que es una parte del asado, ¿no? Pero, en serio, de la carne... Claro, <risa> la de, tapa de asado en y serio, la contratapa. Te digo, mirá lo que es este libro. Por, esto sí que es un poema. Mirá. Mirá. Mirá las ilustraciones que tiene aparte, por favor. Nosotros con Ramiro Campodónico empezamos a, a tener una, una amistad basada en, en muchas afinidades, entre ellas la música y sobre todo la música de Richard Wagner. ¿Mm? Realmente Ramiro es un, un artista ejemplar que en una época como esta plantea la, la posibilidad de una visión trascendente del arte y de la literatura. Así que eso es justamente una de las cosas que me, me gusta mucho de nuestra amistad. ¿Mm? La verdad me está dedicado a Juan Alfredo Campodónico, gran pintor argentino, mi padre, que reciba junto a mi madre la felicidad eterna del reino de los cielos, todo mi amor. Mira qué maravilla. Bueno, el amor es este libro, Ramiro. Yo conozco ya, porque ustedes, cuando les deje la data, van a encontrarse con que eh, estos, estos textos están puestos en el canal de Ramiro van a poder disfrutarlos también en su voz, que lee maravillosamente bien. ¿De qué es este libro? Este libro no es una novela, no es un ensayo, no, es, no son cuentos, no son relatos, acuérdense que el relato y el cuento es lo mismo, Ramiro no quiere hacer relato. Lo que escribe Ramiro, lo escribe a la perfección, es un género, que no es intermedio de nadie, ¿no? porque uno dice, bueno, entonces si es en prosa quiere decir que está más cerca del cuento. No, no, no. Hay un género dentro de la poesía, un subgénero, que se llama prosa poética. ¿eh? Poemas en prosa. En lugar de estar puestos en verso, los escribe en prosa. Es un género, digamos, maravilloso porque te permite eh, independizarte de aquello de que hay que contar, hay que contar algo y, digamos, cuenta. Hay elementos, por ejemplo, narrativos, desde luego, pero no está esa, eh, digamos, esa necesidad de completar una historia. Eh, son los poemas en prosa, son eh, prosas poéticas que están transitadas por todo el lenguaje poético, por una musicalidad realmente exquisita, que no depende justamente del corte de los versos. Cuando nosotros leemos poesía, hacemos una cesura muy importante entre el final de un verso y el principio del otro. Ese encabalgamiento es algo que se lee, tiene una lectura de por sí. La poesía en prosa, no. Ramiro puede, digamos, publicar de nuevo este libro y supongamos que la caja es un poco más chica y, bueno, el. La po el poema en prosa va a ser un poco más largo quiero decir que no depende del corte como pasa en la poesía ¿Mm? además la prosa poética puede empezar en, en cualquier parte desde luego que tiene armonía todo, todo lo que tiene un poema pero no es digamos un poema que tenga que tener un remate determinado puede cerrar en cualquier parte yo los invito justamente a eh, frecuentar estas páginas este es un libro de esos que hay que dejar como de cabecera en la mesa de luz y diariamente enfocarse en esta digamos esta posición, esta visión, esta cosmovisión contemplativa que tiene Ramiro porque justamente esa mirada trascendente del arte es lo que está bien pero bien patente en este libro ahí tienen una característica importantísima de la prosa poética enfocada por Ramiro no solamente es una descripción de un paisaje exterior eh, en relación con el paisaje interior de uno. No son elementos escenográficos meramente, son, digamos, vos que ya has escuchado ¿no es cierto? Sí, hermosísimos. Son hermosísimos, una, una muy, belleza. muy musicales, además. Estaba pensando en otro ejemplo de prosa poética como el famoso Nocturno de Oliverio Girondo, ahí está. ¿te acordás? Voy a buscar una, una prosa poética de Ramiro qué hermoso libro, es increíble el prólogo de este libro es de Tito Garabal de ese gran comunicador católico creo que este libro será leído y releído porque cada momento tiene su riqueza propia que nos abrirá el corazón pero el conjunto nos entrega un camino que nos ayudará a recorrer nuestros espacios más profundos con la hondura del autor por eso digo que será leído y releído un momento por vez al que podremos volver a concurrir según el tiempo que transitemos un camino completo que, cuando logramos a recorrer, nos dará nuevas experiencias que nos llevarán a nuestra aventura interior y trascendente. Miren que Tito y yo llegamos a, a una misma conclusión. El libro es esto. Es un libro, digamos, dentro de la literatura argentina, es una ópera prima del autor, está publicado por Pieco, y, bueno, dentro de la literatura argentina me atrevo a decir que es una rara avis, ¿no? Porque realmente no se parece a nada de lo que se está publicando hoy día. Y eso realmente es algo para celebrar. Así que, Ramiro, te, te auguro y te deseo un gran, gran futuro con este libro. ¿eh? Léanlo y para adquirirlo, ya saben, fíjense en la descripción. Quédense, nuestros, nuestros, nuestro, nuestra audiencia con aquello de la prosa poética y la diferencia que hay entre el, el poema en verso que exige una lectura con los cortes de verso determinados, pautando el ritmo, la musicalidad del poema, con la diferencia que hay entre la prosa poética, que es un devenir, un fluir de, bueno, de todo lo que ustedes van a ver en este libro, pero que no responde a una cuestión rítmica de corte de verso, sino que se ajusta perfectamente a todo lo que hace a la sonoridad, a la musicalidad de la buena prosa. Y esta es una prosa excelente. Espero que compartan la misma opinión, comenten, sientan exactamente lo mismo al leer este libro y que la poesía sea en la vida de cada uno de ustedes. La poesía es esa mirada que del arte, digamos, que va mucho más allá de lo aparente, que va directamente a una región que está mucho más allá de lo que podemos ver. Y esa región se llama el alma. Transfiguración, y Ramiro sabe de qué estoy hablando. Un gran abrazo, hasta pronto. Un peón en el centro del tablero. Cuando era niño me encantaba jugar al ajedrez con mi padre. Hacíamos pequeños torneos de varias partidas durante la semana que jugábamos en el escritorio de su estudio pasábamos horas en silencio frente al tablero disfrutando del juego y de los mil y un problemas que debíamos resolver algo mágico y misterioso tenía para nosotros aquel combate mudo entre esos dos ejércitos de hieráticos guerreros ataviados de blanco y negro mientras pensábamos metódicamente cada jugada el reloj marcaba el tiempo invertido en el juego con sereno rigor eso que ese disfrute que mencionaba recién, mudaba fácilmente en enojo y frustración cuando perdía, reprochándome una y otra vez la movida equivocada hasta el hartazgo. Berrinches de niño, después de todo. Pero también solía ganar, y esas noches, porque era de noche cuando jugábamos, eran ocasiones de fiesta para mí. En aquellos tiempos, mi padre y yo acostumbrábamos a pasear juntos por el centro de Buenos Aires, recorriendo librerías. Era un ritual que cumplíamos religiosamente por el que yo aguardaba ansioso durante toda la semana. Por entonces, en los grandes kioscos de la Avenida Corrientes o en los que estaban en la calle Florida, vendían magníficas revistas dedicadas al ajedrez. Las consumía ávidamente, al igual que muchos sesudos libros dedicados al estudio de aperturas y tácticas de medio juego, y pasaba largo tiempo estudiando detalladamente las partidas de los grandes maestros. En un café de la calle Talcahuano, cerca de Corrientes, Desparramaba sobre la mesa algunos de estos libros y revistas y me ponía a explicarle con fricción a mi padre todo aquello que había aprendido durante la semana. Eran tiempos de los legendarios choques entre Karpov y Gasparov, contiendas ajedrecísticas en las que tenía puesta mi predilección en el ajedrez fino y meticuloso del primero, aunque no podía dejar de admirar también el agresivo estilo del logro de Bakú. Por entonces, el gran Miguel Naizdorf era el maestro venerado por todos y los apasionados del ajedrez. Estudiábamos la variante de defensa siciliana que llevaba su nombre o su versión de la defensa india del rey. También con mi padre íbamos a ver algunos torneos en los que me fascinaba observar la actitud de penetrante concentración de los jugadores, abismados en sesudas cavilaciones, buscando anticiparse a todas las variantes posibles que podrían darse durante el juego. Fueron tiempos maravillosos, de los que agradezco cada instante como un regalo. Con el paso de los años supe que el ajedrez es también una escuela de la vida, porque en ella estamos llamados a combates permanentes con adversarios interiores tan silenciosos como aquellas mudas figuras del tablero. Aprendemos que el dominio sobre sí mismo es virtud y comprendemos la importancia del silencio y también que en esta vida a veces se gana y otra se pierde, pero que la victoria definitiva llegará más allá de esta contienda terrena. Descubrimos que hay una mano providente a la que debemos abandonarnos confiados para realizar el mejor movimiento, y que al igual que en el ajedrez, las batallas de la vida también tienen mucho de juego y una dosis muy necesaria de ciencia. El tiempo ha pasado y el encanto que tuvo el ajedrez en mi infancia sigue tan vivo como entonces. Sigo estudiando partidas. Me gusta estar al tanto de los jugadores más destacados al momento y de los torneos en los que participan. Incluso a veces mi padre y yo volvemos a sentarnos frente al tablero. Y ese instante es mágico porque sentimos de nuevo las mismas ilusiones de hacer la gran partida de nuestras vidas. Cuando oro la caja que guarda aquellos trevejos que nos acompañaron durante tantas horas en esas memorables partidas nocturnas en el escritorio de mi padre, me parece percibir una callada emoción en esas figuras, como si los viejos trevejos despertaran una vez más, agradecidos de volver a vernos y de saber que les aguardan, al igual que ayer, nuevos desafíos. Nos observan silenciosos como siempre y vuelven a cobrar ese encendido brillo de los buenos viejos tiempos. Un campo de batalla, Hecho de simétricos casilleros en el que se vuelven a enfrentar en mudo combate aquellos hieráticos guerreros que regresan ahora a la vida ataviados como siempre con sus uniformes blancos y negros. Un peón blanco se mueve hacia el centro del tablero. El juego ha comenzado y el reloj ya marca su tiempo. Ramiro Campodónico, maestro de la música y de la literatura un peón en el centro del tablero, miren la ilustración.